Realizamos el ensayo geofísico para conocer las propiedades mecánicas del suelo, donde se ejecutará la cimentación del nuevo proyecto NEO 18. Esta prueba consiste en generar microsismos que son lecturados por geófonos y procesados en un programa especializado. Para los estudios de NEO 18 se abarcaron 45 metros lineales, en los cuales se dispusieron geófonos de alta precisión a dos metros y medio de distanciamiento entre ellos. La información recolectada de cada uno de los geófonos fue procesada en un software especializado bajo responsabilidad de la empresa Centauro Ingenieros y contó con la supervisión de los ingenieros de la empresa ANCOSUR. Este ensayo tiene por objetivo garantizar la seguridad estructural de nuestro proyecto NEO 18, Asimismo, este estudio técnico es la continuación de la exploración de suelos que se realizaron anteriormente mediante técnicas de excavación profunda. Desde ANCOSUR queremos brindarte proyectos innovadores, con diseños de alta arquitectura y 100% sismo resistentes. Síguenos para ver más avances de obra y prepárate que este 18 de marzo tenemos algo innovador para ti.